Eh, no es fácil para, para nosotros para los compañeros que hoy mantenemos la, la llama encendida de POPI, esto como momento pero nosotros tenemos la obligación de recordar y recordar con su trabajo su forma de ser a la gente que construyó esto porque acá podemos tener un edificio que fue hecho a base de esfuerzo, de idea de colaboración, pero sin duda que la columna de esto Está fundada en aquellos compañeros que en el 85 agarraron la formular, el copil, pensaron en qué brindarle a la sociedad y lo que fue un jardín que hoy se transformó en, en Centro Caír eh, es parte fundamental y es parte del desafío que tenemos los lo actuales dirigentes mantenerlo. Hablar de Luis Alemo es hablar de la compañera que en el 85-86 estaba en terminación, estaba en el sector del de embalaje de papel y estaba en el sector que menos ganaban en el sector que menos, que menos condiciones laborales tenían y fue Luisa la que como delegada primero se, se ganó un lugar entre las compañeras después vino y la perdió en el POPIC porque no es fácil ser sindicalista pero mucho menos fácil es ser sindicalista y mujer para la empresa, para los compañeros y para el sindicato. Eh, ella peleó y ganó hasta por un baño en condiciones porque no habían en esa época. Estamos hablando de 1985, no estaba hablando de 1913. Aclaro por las dudas. Eh, ella peleó, ella peleó, estuvo, luchó por la compañera. Hubo que explicar también que a veces las mujeres de terminación eran las que. Para ganar un sueldo digno tenían que trabajar a destajo. Y ese destajo les llevaba a que muchas de ellas, hasta el día de hoy, hoy ya abuela, tienen tendinitis, tienen enfermedades laborales. Y esa pelea Luisa la dio. Luisa dio la pelea en el 90 cuando se hizo la marcha que se fue hacia Montevideo. Fue la, un, fue la única mujer compañera que, que acompañó la marcha y que hizo la marcha. Después muchas nos acompañaron acá o lo acompañaron pero Luisa caminó la marcha y no solamente la caminó por ella la caminó contra los mismos compañeros contra los mismos que, que, que decíamos que no, que no fuera pero Luisa se sentía con la obligación de ir Luisa fue la compañera que fue despedida en el 90 por, por lo que anteriormente dije. Luisa fue la compañera que despedida en el 90 y cuando el sindicato siguió su camino en vez de... de de tirar piedra expresó el dolor que tenía, expresó el acompañamiento que teníamos, pero el, el poder de residencia hizo que entrara a trabajar en un jardín, que se preparara, que se educara y que terminara su carrera laboral acá. El ejemplo de Luisa, por afuera, el, por afuera trabajando con el colectivo, como vecina, eh, la coloco porque entrada entra de por medio. El ejemplo de Luisa sigue estando y va a estar siempre en nosotros. Nosotros recordamos a Luisa en la fiesta del sábado cuando a las 6 de la tarde venía acá y se hacía capitana de un equipo que vendía hamburguesa y ella estaba, en, ella estaba viernes, sábado y domingo de las 6 de la tarde a veces hasta las 6 de la mañana y los domingos, los lunes terminamos a las 6 de la mañana y a las 9 estaba acá, como varios, como varios ustedes pero Luisa siempre capitaneó el equipo Luisa fue... Cuando cerró la fábrica, eh, entre muchas cosas que, que nos que ayudaron y que colaboraron, nosotros no, no podemos dejar de olvidar un día que estábamos sentados con un compañero en un banco, después de las 4 de la tarde que habíamos pasado asamblea, que se habían ido todo, y Luisa salió acá y se sentó con nosotros y, y nos preguntó en qué podía ayudar. Solamente esa palabra, dijo, ¿en qué puedo ayudar yo para mantener esto, para el CAIF? Pero sin inmediate de tener una respuesta que nosotros no sabíamos cuál iba a ser el camino que íbamos a recorrer. Pero sin duda, me acuerdo de las palabras, ¿en qué puedo ayudar? Fue la primera, después que abrimos lo, el registro social, para aquellos que se quisieran hacer socios, dijo, yo quiero colaborar, yo quiero volver a ser socia y, y hasta le emocionó volver a poder ser socio de Pupi, por, por el sentimiento que, que ella tenía y por el sentimiento que compartimos. Eh, a nivel personal, eh, sé el valor humano de Luisa porque lo que ayudó y colaboró con, con el caso particular de, de, de, de la Luisa mía eh, a integrarla por, por un tema de enfermedad y como la atención que tenía y esa, esa vecindad y ese de estar siempre. Nosotros creemos, creemos que le debemos a Luisa, le debemos eh, el estar acá y los homenajes muchas veces eh, siempre decimos hacerlo en vida y después pasan las cosas y no lo hacemos, pero es las cosas que tenemos que mejorar como, como sociedad y como ser humano. Lo que vuelvo a decir es que no es lo mismo el CAIF, no es lo mismo el POPIC, no es lo mismo la colectiva y no es lo mismo la sociedad, la casina con Luisa y sí, sin sí, Luisa. A nosotros nos falta Luisa, en lo físico siempre va a estar en lo espiritual. Yo quiero agradecer muchísimo a cada uno de los que vino, a cada una de las personas que, que mandaron un mensaje, y bueno, solamente decirle gracias a cada uno de ustedes, y que con más personas como Luisa, sin, sin ninguna duda, vamos a hacer una sociedad mejor. Muchas gracias.